Mira, la ley 133-2011 establece lo siguiente. La titularidad es transitoria por cuatro años. Dependiendo de las funciones, de cómo la lleve a cabo el titular, puede optar por cuatro años más. Así lo manifestó el procurador fiscal de la provincia Duarte al referirse a la convocatoria para elección de nuevos fiscales a titulares hecha por el Consejo Superior del Ministerio Público para sustituir a los 33 fiscales y procuradores de corte cuyo plazo en sus funciones ya se venció. Ahora bien, ¿por qué Regis entiende que no debe concursar? Por respeto a mis compañeros, porque la humanidad ha avanzado en base ...a los cambios, son los cambios que han dado... ...el avance del mundo... ...y yo soy de los que entiendo... ...que una nueva generación del Ministerio Público... ...debe tomar la rienda para que haga sus aportes como lo hemos hecho un grupo de fiscales que hemos estado al frente de varias instituciones del Ministerio Público. El anuncio fue hecho dando cumplimiento a la Ley Orgánica del Ministerio Público número 133-11 y el reglamento de carrera por el cual se rige la institución. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.